Amor, Dime. ven, ven, feliz día del amor y la amistad, ¡Oh! hoy que nos vamos a estrenar los uniformes, Chupi. tenemos también chaquetas reflectivas, y casi se me lengua la traba, ¿Mm? Hoy vamos con unos nuevos uniformes va? y vamos para el Alto de San Miguel. ¿Listo? Vamos entonces. ¿Cómo te sientes con el uniforme y la chaqueta, mi amor? ¡Feliz! ¡Ay, está en video! Bueno, amigos, ya nos vamos a buscar las bicicletas, se nos hizo un poquito tarde pero bueno, no pasa nada nada, nada, no es tarde, no es tarde, es tiempo para disfrutar el día bueno muchachos, en este momento con un poquito de llovizna vamos a salir eh, vamos hacia Cibaté, entonces vamos a mostrarles esta ruta, qué bonita es vamos un poquito tarde pero no importa, nuevamente vamos con toda ¿Se toma amor? sí despídete Llevamos en este momento 35 minutos de haber salido. Gira a la derecha ya con dirección vamos... a calle 58. Ya vamos en, en el municipio de Soacha. Eh, hasta ahora va muy tranquila la mañana. Eh, pues lógicamente un poco de tráfico por lo que salimos tarde. Pero ahí vamos con todo el ánimo. Mi amor, saluda bebé. ¿Cómo te has sentido en la ruta? Fría. Fría. Vamos bien. Vamos bien. ¿Vamos bien. Bueno, ahorita les vamos a seguir mostrando esta bonita ruta. Ok. Aquí vamos en la vía hacia Chibaté. Hay poco tráfico. Es una vía hasta el momento plana, con inclinación. Vamos acompañados de más ciclistas. Bueno. Esta es una de las bonitas vistas, aunque esta agua es un poquito sucia, el paisaje es muy bonito. Aquí la están limpiando. Es muy bonito el paisaje de la ruta para Cibaté, y es una ruta muy tranquila. ¿Sí? Una ruta, eh, pues hasta donde he visto, hasta donde me siento que soy principiante, es una ruta para principiantes. ¿Sí? Entonces nos pues esfuerza uno mucho hasta el momento. Me dijeron que, me dijeron que, que, para ir al alto de San Miguel es bien inclinado, es bien pesadito. Entonces tenemos a ver cómo nos va y pues, pues ya les estaré compartiendo el video a todos. Bueno mi gente, en este momento llegamos a Cibaté. tomamos unas fotitos en la iglesia de Cibaté que les vamos a compartir y vamos a saludar a Diosito y seguimos en ruta. Vale. Miren esta belleza de paisajes que tenemos por acá, subiendo, miren esto, aquí estamos en donde empieza, después del túnel, la subida de la ruta hacia Fusagasugá. Y como podemos ver, el paisaje es muy bonito. Muy, muy bonito. Sí. A ver. Y el paisaje que estoy viendo yo adelante mío también es hermoso. Vemos como van ciclistas bajando, subiendo... Aquí ya hay menos carros. Se puede ir uno más tranquilo. Eh, es subiendo, pero no es tan inclinado, es suave, entonces puede perfectamente cogerlo uno que es principiante. Miren los bosques. Ah. Wow. El frío, bueno, aunque uno viene, viene caliente, la brisa se siente fría. Entonces lo recomendable es venirse siquiera con una chaquetica un traje térmico o con una chaquetica rompevientos. Algo liviano, que les permita no sudar tanto, pero que los abrigue un poquito de la brisa fría. ¿Vale? Eh, ¿Qué más les cuento? No, esto es una bacanería, no, no, no, no, esta vaina es realmente espectacular, chévere, chévere, chévere, Hola. ay, ay, ay, voy con una mano, grabando, por eso sienten un poquito de esfuerzo más de mi parte, pero bueno listo, ya les sigo mostrando otro pedazo de la ruta eh, algo que no les había dicho en el camino van a encontrar restaurantes con miradores eh, para parar, almorzar, comer presas con crema sí, es una ruta en donde uno no tiene necesidad de ir rápido puede ir uno eh, suave por lo que ya no hay casi carros estos que están pasando ahí, la verdad, se ven muy poco cuando pasa una caravanita de carros. El resto, la ruta es sola, sola, que incluso puede ir uno al lado de su compañero de viaje, o en este caso, mi compañera de viaje. Podemos ir al lado, charlando, hablando de la ruta, y ningún carro nos molesta. ¿Cierto, mi amor? ¿Cómo, ¿Qué te parece la ruta...? Asalto de, al alto de San Miguel hasta el momento ¿Sí? ¿Sí? ok que bien listo y miren estos paisajes miren esto por Dios miren un paneo completo, en todo lo que puedo, estirar el brazo, Ahí que voy manejando mi seguimos, seguimos informando a Ricardo, Ricardo Jorge, seguiremos informando. Bueno amigos, en este momento acabamos de llegar al Alto de San Miguel, ¿cómo te sientes mi amor? ¿Cómo sentiste el camino? Pesado? No, es tan cómodo, no, pero les invitamos a que vayan. Muy bonito, muy seguro. Es genial.